Muchas gracias, buenas noches a todos los que nos están viendo en Facebook. Muchísimas gracias por conectarse. Estamos en vivo desde distintos lugares de la República Mexicana. Yo soy Paulina Peña, directora del programa Accesalud Salud de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Y estoy muy contenta el día de hoy porque nos acompañan un grupo de seres increíbles, de mujeres extraordinarias, a quienes yo respeto y admiro muchísimo porque son mamás de personas con enfermedades raras. De todas las edades, de todos los lugares, de todas las enfermedades y síndromes, bueno, no de todas, ¿no? Pero de algunas enfermedades y síndromes, para conocer un poquito sobre ellas, ya no tanto sobre el paciente, porque todo el tiempo hablamos del paciente, pero ¿qué piensan las mamás? ¿Qué, qué onda con las mamás? Entonces, el día de hoy, para eso nos acompañan, Angie de Monterrey, hola Angie, Aide de San Salvador Atenco, también tenemos a Ale de Monterrey, tenemos a AXA del Estado de México, a Lupita de Ciudad de México, a Gaby de Cuernavaca, a Raque de Toluca y a Caro de Ciudad de México también, Mons a lo mejor también va a estar con nosotros, está teniendo algunos problemas técnicos, pero bueno, si se, si se llega a conectar, pues la tendremos aquí también a Monse. Y te lo tengo que preguntar, es un programa que vamos a estar transmitiendo eh, los viernes cada 15 días a través del Facebook Live de Femexer, en donde les haremos preguntas importantes a toda esta gente, a todas la, la, las personas que rodean al paciente con una enfermedad rara a las mamás, a otros cuidadores como los papás, los hermanos, las parejas, los esposos, eh, y, y, y sabremos entonces de primera mano qué es lo que ellos piensan, pero sobre todo qué es lo que ellos y ellas sienten y han vivido desde, desde ahí, desde primera persona y desde su corazón. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar porque quien quiero que hable son ustedes, y vamos a lanzar la primera pregunta. Y quien quiera contestar, levanta la mano y, y ya las, las escucho. Acuérdense que sus micros están muteados, entonces para que estén pendientes de eso. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico de tu... sentiste? Gaby. Y después Ale y después Raquel. Gaby, venga. El diagnóstico fue hace tantos, tantos años, pero el recuerdo está presente. Porque, porque piensas que, que es algo que no te va a tocar a ti, piensas que es algo ajeno a ti, piensas que no te debe de tocar, que esas cosas no pueden ser para ti. Y también eh, de repente cuando va avanzando el tiempo y el proceso, puedes comprender que que sí es para ti y que es por algo y para algo. Y dejas de preguntarte después del de por qué, te puedes preguntar a ti misma para qué. Y sí, es muy fuerte, muy fuerte. No quisieras estar ahí frente a esos doctores, frente a ese doctor, después de haber venido peregrinando, porque es algo que sucede muy comúnmente. Pero llega el momento en que sí estás frente a un doctor o un grupo de doctores, es... La, la noticia cruda, puede ser que te lo digan muy lindo, puede ser que te lo te lo disfracen un poquitín. Habrá los que no, porque habrá, habrá doctores que no están ahí, pero bueno, es muy fuerte. Gracias, Gaby. Ale. Bueno, la verdad es que si entras en shock, te cae como un balde de agua, eh no entiendes al inicio qué, o sea qué pasó, porque a mí hasta después lo empiezas a asimilar, y más cuando no te dan un diagnóstico confirmado, sino que llevas un embarazo, te cuidaste, tratamientos, pastillas, todo lo que te pidieron lo hiciste, y de buena esa primera nace, y resulta que ocupaba cuidados especiales, que por un descuido del médico, de no decirte, oye, este Viene un síndrome, eh, pasó esto a pesar de ir a privado, a pesar de ir a hospital público. Si sí te sientes en, en shock y, y no entiendes, empiezas a investigar, empiezas a preguntar. Y cuando Julia llega y, y la trasladamos a Liste y ya le empiezan a ver todos los especialistas. Primero me dieron un diagnóstico, después me dieron otro. Entonces, como decía ahorita la mami Gaby, realmente fue un desfile de especialistas, es todavía es ir a buscar otra opinión que te diga realmente lo que tu hija tiene, porque tú ves las características, buscas como mamá en internet y dices, no concuerda, hasta que ya aterrizas y, y vamos con otro doctor al, al universitario y ya nos explicaron más lo que tenía Julia, su pronóstico. Pero al inicio sí es difícil porque dices, no tomó no me drogo, nunca me porté mal, no sé, o sea, te cuestionas el, el por qué a mí. Y, claro. como decía la mami Gaby, hasta después, cuando ya empiezas a asimilar las cosas, dices, es que no es porque es, es para qué. O sea, ¿qué tengo que aprender de esto? Que, en base a mi experiencia, lo que yo estoy viviendo con ella, le puedo compartir a otras mamás para que no se sientan solas, para que sepan con quién ir, a quién pedirle ayuda, qué hacer si tu hijo nace así. O sea, nuestras vivencias las podemos compartir con otras mamis o con otros papis y ayudarlos a que sepan con quién irse, porque inclusive aquí decimos, oye, estás en Monterrey, hay muchos especialistas, me tuve que ir a México a ver especialistas. Claro. Gracias, Ale. Raquel, ¿tú querías decir algo? Sí, Pau, gracias. Pues sí, es, es muy cierto. De primer, cuando te dan el diagnóstico de... Te, te, cae, te, llega, te llega tanto que, que en ese momento te sientes desprotegida, tú, tú tú tú como mamá te sientes desprotegida porque dices, ¿y ahora qué va a pasar? no ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy, ¿Cómo vamos a sacar adelante esto? No? Y sobre todo cuando no hay una respuesta del por qué, del por qué está así, del por qué sucede, este, qué le puedes dar, qué no le puedes dar. Hasta tú misma, como mamita, sientes temor de darle algún medicamento, de darle algo porque no sabes cuál va a ser la reacción y si va a ser la correcta, ¿no? Y si se te llega a enfermar de cualquier otra cosa, te quedas con ese miedo. Sí, sí es muy, es muy cierto que, que de primera vez, cuando te dan el diagnóstico, se te cierran las puertas en ese momento porque hay una respuesta Negativa, no sabemos qué es, no sabemos cómo se cura, no sabemos cómo se trata y no sabemos cuántas personitas más haya con este problema. Entonces, ese, ese no que te dan al principio, yo, creo, yo también pienso que es el no que te da la fuerza como mamá para salir adelante. Para sal, ah. salir adelante, para empezar a buscar, como bien decía Alejandra, ¿no? para empezar a buscar. En el internet, con otros doctores, con o, tratando de buscar a otros papitos para encontrar y, empe, y empezar a hacer como que una cadenita de, todos los, de todas las cositas que puede tener la enfermedad para nosotros formar nuestro propio diagnóstico de nuestros propios hijos. Claro. Muchas gracias, Raquel. Angie, ¿tú querías hablar? Sí, este, digo, concuerdo con, con todo lo que han dicho todas las mamis. Este, y digo, en mi caso con Luisa Fernanda fue un diagnóstico de, ¿sabes qué? Es probable que tu hija no sobreviva. O sea, tú estás esperando que ya ver a tu bebé aquí al lado y de repente te encuentras con el doctor que lo que te dice, ¿sabes qué? Es, quizás tu hija no sobreviva, este, tiene esta, este padecimiento. Y pues ahí empieza todo el movimiento, ¿no? O sea, a ver, ¿Qué pasó? como ustedes dicen, cuestionarte qué hice mal, qué, qué provocó esta situación, ¿verdad? Este, y posteriormente, pues bueno, igual empezar a buscar qué es lo que, de qué manera vamos a sacar adelante a mi hija. Obviamente en este caso, digo, como el diagnóstico fue de quizás no sobreviva, cuando yo la conozco y veo que está tan dañada, yo también en mi pensé, dije, sabes que si, si me vas a dejar este, con buena calidad de vida que yo pueda este, sacarla adelante, y bendito Dios, se ha, se ha podido. Pero sí es algo muy fuerte, o sea, bueno, que, digo, obviamente, entre toda la familia, este, pues, te empiezas a buscar y empiezas a, a apoyar y a ver de qué manera, este, tu hijo va a salir adelante, pero el diagnóstico de inicio, no, el mundo. O sea, no lo asimilas, bueno, yo no lo asimilé hasta tiempo después, porque no sabes realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Digo, primero con tu mamá, ya tenías, este, querías ver a tu bebé aquí, pues resulta, yo por ejemplo lo vi hasta cinco o seis días después, la pude tener, pues, uno no en mis brazos, ¿verdad? En terapia intensiva. Entonces, yo creo que sí es un, es algo que nadie, nadie contempla que puede suceder. Vemos otros casos, cuando, antes de que nosotros estuviéramos en esta situación, vemos otros casos y nunca piensas que a ti te va a pasar y cuando te pasa, te hace muy consciente de, de muchas cosas. Y como tú, como decía Alejandra, ahí es donde te das cuenta que es el para qué, no el por qué. Gracias Angie. Aide. Sí, hola. Bueno, nosotros, bueno yo, cuando nos dieron el diagnóstico de mi niña, no fue, no lo asimilamos, o sea, eh, nada más nos, nos dieron la noticia y fue como que, ah, ok, ¿qué sigue? qué vamos a hacer para sacarla adelante, a dónde llevarla, médicos, terapias. O sea, fue enfocarnos en su tratamiento, eh, médico tras médico, diferentes hospitales. Y no fue como que un, un momento de sentarnos a, a pensar o a meditar lo que estaba pasando. Hasta después, ya años, pasaron seis años desde que nació mi niña, cuando la vi en su salida de kinder fue cuando nos cayó como una sacudida de que, oye, tienes tu hija especial, porque no hacíamos diferencia con ella para nada, tratábamos de, de ser lo más normal posible. Entonces, al verla con sus demás compañeros, fue la sacudida de, ve, tu hija es, es especial, es diferente, su vida no va a ser exactamente como lo, lo esperas, ¿no? Y fue cuando lloramos, hasta seis años después lloramos mucho, porque igual que a, a lo mejor otras mamis dicen, pues te preguntas, ¿Qué hiciste mal? Si ¿Sí te lo llegas a preguntar, ¿qué, qué hiciste mal ¿O, o por qué en tu hija y no a ti? Pero pues ya después aprendes con, sí, sí, sí, con terapias. Dices, no, ella me, me está cambiando, me está haciendo ser una mejor persona, porque yo aprendo de ella y la familia aprende igual de ella. Y pues en realidad ya está, como dicen las demás mamás. Después es cuando lo empiezas a asimilar. Creo que, a, creo que alguien quiere hacer pipí. Este, ¿alguien más quiere contestar esta pregunta? Claro, no, no tienes mucha luz, caro, estás como muy, osc muy en oscuridad. <risa> ¿Qué onda? En mi caso fue pues muy, en nuestro caso fue muy diferente porque este fueron 10 años de, de una búsqueda de un diagnóstico y había una intuición, intuición de algo pasa, pero pues no nos daban un diagnóstico hasta después de 10 años. Entonces realmente para mí la cuestionamiento de, de, de qué pasa y todo eso fue lo que más me costó trabajo a mí. Ya cuando llegó el diagnóstico pues, eh, pues, mucha felicidad porque ya sabía qué, qué pasaba con, con, con mi hija, ya sabía por dónde empezar a buscar especialistas, pero ya esa seguridad de que, de que yo pertenecía a, ese, a, ese, a esa gran familia porque así sido adopté. Entonces, pues ya hasta ahora, pues siempre hemos tratado de, de atender a, a, la, a la niña, eh, de verla, y sí, pues sí ha sido muy difícil, porque cuando bueno, lo vieron, yo sí me sentí en un gran shock, como muchos de ustedes dicen, y, me, y me, me da mucha empatía en este aspecto, porque es muy difícil hacer esto, ¿no? Porque sí, yo sí me senté así como, ¿cómo voy a poder? ¿Cómo le voy a hacer? Y, y, y son tantas cosas a las que te enfrentas, y sobre todo también en el sector de, de, con los médicos, ¿no? Uno se dicen una cosa, unos otra, y, y es muy difícil. Muchas gracias, Caro. Gracias. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Ok. Mientras tanto, eh, les cuento que estamos en Facebook Live. Si nos quieren dejar alguna pregunta o comentario, acá nos saluda... Luz Jiménez y nos dice que tiene un chiquito con distrofia. Eh, Erika Farías también manda saludos. Elizabeth Rubí dice, son extraordinarias todas. Elvio Alvarado, saludos. Soy Elvia, mi hijo Emiliano tiene 7 años y tiene síndrome de Ley, Saludos a Pau. Y que se nos distorsionó un poquito el sonido. <risa> Vamos a tratar que no se distorsione. La siguiente pregunta es... Eh, quiero que sepan todos los que nos están viendo que las preguntas no se las pasamos antes a, a ninguna de las mamás, entonces ahorita es que, es, que les está cayendo todo esto. Eh, ¿Cómo te ha cambiado la vida? ¿Cómo te ha cambiado la vida esto? Manitas levantadas. AXA. Pues la vida te cambia totalmente. Es un, es un giro de de 180 grados. Tú tienes planes, tú tienes ideas de cómo va a ir tu vida. Tú estás embarazada y, y crees que cuando tu hijo nazca vas a poder hacer cosas que traes en mente. Y pues oh sorpresa, ¿no? Tienes que, que hacer cambios en todo. Eh, yo creí que cuando mi hijo naciera iba a ser un niño de guardería porque yo estaba trabajando, entonces yo lo iba a tener en la guardería y yo iba a trabajar normalmente, iba a ir y venir y, y convivir con él en los horarios después de la oficina y pues no, tuve que dejar de trabajar para poderme dedicar a las terapias. Fue obviamente una decisión que no pensé, en ese momento decidí dejar, dejar esa parte profesional y dedicarme a él al 100%, pero desde ahí me cambió la vida dejas de, de tener esas, esas metas cambian totalmente tus metas porque no puedes llevar eh, no, puedes, no puedes realizar de, de, a lo mejor con la misma velocidad al mismo o al tiempo que, que habías planeado eh, los diferentes metas sueños que traías te cambia la, la vida tienes que tener prioridades totalmente diferentes. Si tenías destinada una forma de, de poder administrar tus tiempos y tu economía, cambia totalmente. Muchas gracias, Axa. Eh, Ale, ¿querías hablar? De ahí Lupita muchas y Raquel. Gracias. Realmente, sí, nos cambió la vida a 360 grados, este porque pues teníamos muchos planes o teníamos muchas cosas en mente. Como decía la mami ahorita, o sea, te imaginas que nace tu bebé, lo vas a poder cargar, digo, ya habíamos tenido la experiencia con su hermanita de Julia que que la pude cargar, que no las trajimos a casa, entonces nace, corre cuidados intensivos, se traslada a terapia intensiva y… Y te dicen, tu hija ocupa cirugías de emergencia porque su vida está en riesgo, porque no va a poder respirar, porque no va a poder comer si no le hacemos estas cirugías. Pero hay un riesgo en hacerle las cirugías. El hospital ni siquiera contaba con, con el equipo para poderla intubar y poderla operar. La mandaron a otro hospital, la regresaron y ahora sí le pudieron operar. Entonces yo no pude cargar a mi hija al nacer. Yo cuando me pude parar para verla en Cuneros, me tuve que esperar que me llevara una enfermera en una silla de ruedas para verla. Ni siquiera la pude abrazar. Nada, o sea, tenía que traer el guante y, y verla de lejos. Y hasta que ya más adelante, cuando estaba en terapia intensiva en el viste la veo todo el tiempo y lávate y póngase todo súper estéril, no la toque, cuídela. La niña estaba grave, grave, grave. Y, y te sientes desesperado Me acerco a ella hasta que me permiten, siempre le cantaba, le hablaba todo, pero hasta que me permiten a mí cargarla, sentirla, la verdad fue el momento más hermoso porque no sé cuánto tiempo había pasado hasta que me permitieron sostenerla aún y que ella estaba intubada en que estaba conectada por todos los lados, es, es uno de los recuerdos más hermosos que tengo porque fue cuando por fin la pude, la pude abrazar y, y a veces ni siquiera podía entrar a verla porque... Ella estaba tan grave en, en Puneros que no me dejaban ni, ni tocarla. Entonces, sí te cambia todo porque pues habíamos adquirido casa, resulta que no nos pudimos ir, resulta que, que cambian tus planes, nos cambiamos a vivir con mis papás. Trabajaba todo el día antes, este renuncié a mis trabajos, nada más me quedé con mi trabajo de planta, no cubro contratos. O sea, cambiamos todo por completo, mi esposo también, nos tocó que él estuvo desempleado, o sea, todo se nos, nos dio vueltas por completo, pero bendito Dios aquí estamos y seguimos aprendiendo con Julia, pero realmente sí nos cambió por completo todo lo que hubiéramos pensado, pero también cambió para bien, porque nos ayudó a ser mejores personas. Muchas gracias, Ale. Lupita, ¿tú querías hablar? Sí, yo creo que te cambia... Totalmente, ¿no? Como mujer, como mamá, como esposa, como, pues lo que sigue, este, suegra, incluso también, porque, pues eso implican muchas cosas, ¿sí? Y profesionalmente, ¿no? Desde mamá, por el hecho de que, pues ahora te dedicas mucho, ¿no? Como esposa, porque la mirada está. En ella no como que primero es ella por muchas cosas como como este profesionista pues porque cuartas no muchas ambiciones de profesión ¿no? y en tu alrededor pues ves que compañeros tuyos profesionistas fueron creciendo y tú dices, no, yo voy creciendo en esta parte donde me interesa más. Cambian tus intereses totalmente en un, en un 100, ¿no? Y como pensar en, en suegra, eh, también tienes que mirar esa parte de quién, cómo, qué, hasta qué tiene él o debe de tener de salud para que ella conserve su salud. Entonces, es un giro, como todas opinamos, en muchos sentidos, ¿sí? Eh, y sobre todo las expectativas que también, al menos yo pensaba, ¿no? Mis hijos, eh, ahorita afortunadamente ya son profesionistas, y de alguna manera pues siempre piensa uno que, que sean exitosos y que vivan y que disfruten y que siempre sean felices y que nada los limite para, para que ellos crezcan. Y pues esta es una limitante. Vale. Muchas gracias, Lupita. Raquel, querías hablar. Gracias. Sí, sí, sí, sí, pues realmente sí es un cambio, un cambio drástico, totalmente. En nuestro caso tuvimos que. ...que es dejar este lugar donde vivíamos y nos tuvimos que mudar a, a otro, al Estado, al Estado de, de, de México, el área de Toluca... ...que no es muy lejos del Distrito Federal, pero al final de cuentas, pues, empiezan a cambiar las prioridades y, y te quedas... ...pues aquí nosotros estamos solitos, ¿no? Mis papás, mis cuñados, mi suegra vivía, este, vivían en la Ciudad de México... Y pues en muchas ocasiones, pues no podíamos verlos, ¿no? No podíamos verlos porque teníamos que tener otra, otras ocupaciones acá con Cari. Entonces, sí es un cambio totalmente. Es un cambio totalmente para uno como mujer. Tienes que dejar, dejar de pensar en ti y enfocarte solamente en el desarrollo y en el bienestar de tu pequeño. Pero también los logros que ellos tengan, en mi caso, yo creo que igual y a lo mejor todas, los logros que ellos van teniendo, las cosas que vayan ellos haciendo. Por ejemplo, cuando Cari me dijo, es que ya me puedo trepar a un árbol, ¡ay, qué padre! O sea, un logro para ella, un logro para mí. Entonces, este tipo de cosas nos van alimentando y hacen que que el hecho de que tengamos que dejar de hacer ciertas cosas nosotras para enfocarnos al desarrollo de ellos. Y más cuando sabemos que probablemente sea una personita que dependa siempre de ti, debemos de agradecer la oportunidad de que esos éxitos y esos, esos logros que ellos tengan se conviertan en los logros de uno mismo. Porque tú te estás, nosotros como mamás, nos estamos esforzando mucho para que ellos salgan, para que ellos salgan. Igualmente tu esposo, tu, sus abuelitos, sus tíos, sus primos, los que tienen hermanitos, todos se esfuerzan para que ellos salgan, para que ellos logren, para que ellos tengan éxito en sus pequeñas cositas que vayan haciendo y eso y eso es la motivación de uno nos cambia todo, les cambia la familia, le cambia el entorno, lo económico, muchas veces no, no sabes si vas a tener para los medicamentos, porque luego los medicamentos son carísimos, y dices tú, ¿tú ¿de dónde van a salir? Dios mío, ¿de dónde? Entonces, ya es, es, es un ahogo a veces, pero también verlos es una tranquilidad, es una tranquilidad y... y y ahí es donde dices que todo lo que hagas ha valido la pena, cada esfuerzo y cada, cada, cada desprendimiento que tú hayas tenido que dejar para hacerlo de ellos. Gracias, Raquel. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Angie. Sí, me cambió totalmente. Este, igual los, me enfoqué al 100% en, en, en, en Luisa en investigar en ver de qué manera este, si van a llevar los tratamientos. Y realmente me olvidé de, pues de todo. O sea, eh, incluso si este, llegué a descuidar a, a mi otra hija, ¿verdad? A mi marido en su momento. Este, y y dejan, dejas todo porque tu mente está concentrada en, a ver, cómo, cómo este, va a estar Luisa, cómo sacarla adelante. Obviamente, pues al principio es un trabajo en equipo, ¿verdad? Pero tú como mamá tienes esa mayor responsabilidad, o sientes esa mayor responsabilidad y te enfocas en, a ver, yo de qué manera, independientemente. haya gente a tu alrededor y que están los médicos y todo. O sea, tú como mamá adoptas esa responsabilidad. Dices, ¿qué tengo que hacer? Y te enfocas al 100%. Si te cambia, en el caso de Luisa, pues su aspecto era diferente. Yo me preguntaba, y le comento a ella, yo, yo me preguntaba cómo ibas a ser realmente porque no podía ver sus facciones. Ajá, ahora la veo y la, y la veo y, la, y me la quedo viendo y me la quedo viendo porque pues yo la veo hermosa, ¿verdad? Este, y en su momento yo no podía saber cómo iba a ser ella de grande. De pequeña, pues te cambian en el, en el aspecto de que iba yo en la calle, iba con ella y se le quedaba viendo y te vuelves hasta agresiva con la gente porque defendía, ¿qué le ves? ¿No? O sea, yo sí llegué a, a toparme con gente que algo que antes... Jamás lo hacías, ¿no? O sea, se te quedaban viendo cualquier cosa y nunca te ibas a, a, a considerar algo así. No, ahora que vean a tu hija y que la vean con un morbo que no es agradable, es claro que, o sea, es era de las cosas que totalmente cambiaron en mi vida, el estar más a la expectativa de, a ver, le quieres hacer daño, a ver, la estás viendo mal, o sea, obviamente ya con el tiempo te vas adaptando, vas enseñando a tu hija que ella debe de tener una seguridad, y, este, y en el caso de Luisa, bueno, ella sí se puede valer por sí misma y ahorita pues ella ya no depende de mí, ¿verdad? O sea, ella ya hace sus actividades y eso también, digo, te da tranquilidad porque sabes que pues que ella se puede valer y defender por sí sola. Pero sí te, sí te cambia. Al principio quieres estar cuidándola para todos lados. Muchas gracias, Angie. Nuestra siguiente pregunta es... ¿Te da miedo pensar en el futuro? AXA quiere... No, Aide, perdón, Aide. Y después... Sí, claro que, que me da miedo. Es una pregunta que casi a todos los días es la que me hago. ¿Te da miedo en el sentido de que si llegas a faltar? Si llegas a faltar tú, como madre, eh, como padre porque aunque ten, tiene hermanos no sabes si realmente ellos van a hacerse cargo de su hermana no lo sabes ellos o sus parejas son personas totalmente diferentes y te pones a pensar si le van a poner el debido cuidado que requiere o si mientras tú estás qué va a pasar en el camino con ella qué deficiencias se van a presentar por su síndrome y pues en lo duro que va a ser tanto como madre como para ella, porque pues también es un, un en cierto momento va a ser un sufrimiento, pero pues tratas, o trato al menos de, de no mortificarme por eso tanto ya como antes, y pues luchar en el momento que ella sea feliz en este momento y tratar de hacer lo mejor posible con terapias, con medicamentos. Para que su futuro sea más agradable. Claro, muchas gracias, Aide. ¿Quién más había levantado la mano? Gaby. Yo creo que en un momento eh, todos podemos, todas podemos sentir este miedo, precisamente por eso que comentaba Aide. Es incierto lo que puede, el, el futuro que puede presentar. Y ante esta gama de. La incertidumbre de no saber mucho con respecto a la enfermedad sí te plantea muchísimas dudas, y mucho miedo. Hoy por hoy, después de afortunadamente tantos años, yo he preferido confiar. Confiar en que, en que mis hijos van a estar bien, confiar en que lo que se ha hecho juntos eh, como equipo, como trabajo, eh, va a rendir sus frutos. Yo, además de ser mamá de dos hijos, con mi enfermedad Chara y también al ser psicoterapeuta, he preferido confiar, confiar en que va a suceder lo mejor, confiar en que es una experiencia que nos lleva a crecer muchísimo, uh -huh. y poderlas ver a ustedes también, mamás, como les digo yo, las heroínas, y les digo a mis pacientes, ver esas mujeres, eh, hago esta alusión de los barcos piratas que van las mujeres por delante con una fuerza eh, confrontando y enfrentando todo con una fuerza, con una decisión, con un amor que esto es inspirador es inspirador ver a, a estas mamás con esta fuerza y estoy segura que la vida y el universo no nos hubiera dado este gran regalo si no eh, tuviésemos todas las características y la capacidad y el poder como para poder haber sacado adelante a hijos. entonces yo hoy por hoy prefiero confiar prefiero voltear a ver si lo bueno, lo positivo, lo hermoso y sentirme orgullosísima orgullosísima de mis hijos Gracias Gaby pues, Gracias Gaby eh, ¿Quién quería hablar? Axa por favor y de ahí Adicional a lo, al miedo que, que platican Aide y Gaby, yo tengo todos los días a equivocarme, a tomar decisiones que, que puedan no ser las mejores y que el día de mañana tengan repercusiones diferentes, o a lo mejor estoy tomando las mejores, pero no lo sé. A lo mejor pudo haber algo diferente que pude haber hecho. Esa es mi mayor miedo, equivocarme. Gracias, Sasha. Muchas gracias. Eh, claro ¿tú querías hablar? Sí. Eh, para mí siempre no es el día de pensar en mañana. Siempre fue estar pensando en caso que, que puede ser la bajita? La talla, aparte de que la vean, de que los critiquen, de que los juzguen, el de no poder hacerlo lo mal, ¿cómo le vas a poder decir eso a tu hija? Y eran tantos miedos, pero, pero yo más bien pienso que ella, que, que ella es tan fuerte. Que en vez de yo ayudarla a ella, yo siento que a veces de ella me ayuda a mí. Porque me ha ayudado a cambiar en, en, en muchos aspectos en mi, ser, en mi ser, en mi alma. Me da muchas lecciones todos los días, ¿no? Porque enfrenta las cosas con mucho valor, es una niña muy alegre, entonces yo prefiero también confiar, o sea, confiar en que hasta ahora todo ha salido bien y así seguirá y el día que algo no, no está bien pues vamos a estar juntas y, y para salir adelante porque yo creo que cuando ella me dijo que me eligió a mí como mamá, yo me sentí muy feliz porque yo, yo sí lloraba mucho y pero porque a mí si yo no soy una mujer? Pues preparada que le pueda ayudar, ¿no? Pero hasta hoy su, su palabra siempre es agradecer, agradecer, mami, gracias por estar, gracias por quererme tanto, gracias por no dejarme. Entonces yo creo que esa es la gran lección que, que nos dejan, el aprender día a día con ellos, ser felices al día. No, porque no sabemos qué, qué vaya a pasar mañana, pero ver no felices hoy. ¿no? Gracias. Gracias, Caro. Eh, Raquel, ¿querías hablar? Aquí estoy. Ah, Lupita, no sé quién quería hablar, Raquel, Lupita, perdón. No, ¿quieres que pase Lupita? Lupita, venga, Lupita, levantó la mano, perdón. Pues yo he aprendido que no pienso en el mañana. Pienso en el hoy y me enfoco en el hoy. Porque si pienso en el mañana, me angustio. Y yo creo que cada día es que, que nos levantamos y nos abrazamos y nos besamos y, y tenemos ese contacto que nos une, este, para mí es sensacional. Ya he aprendido a no pensar en el mañana. Nada más en el hoy. Al Verla en el hoy eh, estable, para mí es grandioso. Me preocupa cuando ya no la veo estar en el hoy. Sin pensar ya en, en el mañana. Muchas gracias Lupita. Nuestra siguiente pregunta... Es, ¿te has sentido sola? Ale. La verdad, sí. Pues así tengo el apoyo de mi familia, mi esposo, pero a veces te sientes sola, te sientes desesperada, no tienes con quién hablar, con quién desahogarte cosas que a veces no le puedes decir a tu esposo o a tu familia o, o a tus hijos, que necesitas sacar de, de todo lo que vas cargando o que vas arrastrando y, y que quieres que alguien que está pasando la misma situación que tú o alguien que sea imparcial pueda escucharte. A veces simplemente quieres un abrazo, es todo, o que alguien se acuerde de ti, te mande un, un saludo y te pregunte cómo estás tú. Pues, la verdad, sí. Gracias, Ale. Raque. Comparto la, la misma opinión. Sí, muchas veces me he llegado a sentir sola, no porque lo esté, pero sí, sí te llegas a sentir sola, te llegas a, a, a sentir que ya no vas a poder. Yo me he llegado a sentir así y, y, y en muchas ocasiones digo no, no, no, no, para adelante, para adelante, pero pero sí, necesitas sacarlo, necesitas hablar con alguien, necesitas que alguien te dé un abrazo, necesitas que alguien te escuche, aunque, aunque, no, te, aunque, aunque no estés buscando que te dé su opinión o, o algo, que te escuche, que escuche todo lo que tú llevas por dentro y todo tu sentir, porque vienes, se van acumulando, se van acumulando cositas de que, Pasa esto, pasa aquello, falta medicamento, este, se puso mal, este, eh, está enferma y te vas quedando y no puedes tú en ese momento flaquear, queda, quebrarte. Tienes que sacar fuerzas y ya después te das cuenta que, que, que, que en este momento te quedas tú sola con todo, con todo eso, ¿no? Entonces… Y no necesariamente porque estemos solos, porque estamos acompañadas por nuestros esposos, por nuestra familia. Pero lo que tú llevas aquí adentro es el sentimiento de, de, de, de sentirte con una impotencia al no saber qué vas a hacer. Y lo único que a veces deseas es que te escuchen y que te den un abrazo. Eso sí es cierto. Gracias, Raquel. ¿Alguien más? Eh, Lupita. Eh, yo creo que pues en muchos momentos, ¿no? Porque mientras, como ustedes lo comentaron, mientras lo asimilas, mientras te acostumbras, mientras buscas las formas de cómo enfrentar, eh, en algunos momentos, pues incluso ni la familia podía saber comentado por, por situaciones importantes, ¿no? Eh, Mientras ella también eh, lo asimilaba, lo enfrentaba, lo aceptaba, ¿no? Porque pues también es una situación donde eh, no es tan fácil para ellos aceptarlo. El vivirlo y el, el entender que tiene pues limitantes. Y de alguna manera eh, pues las personas que están en tu alrededor no siempre te acompañan o te pueden acompañar. Entonces, yo creo que sí. Aide, gracias Lupita. Aide. La pregunta es, ¿te has sentido sola? Eh, sí, sí, hay momentos en los que yo creo que muchos momentos son los que me he llegado a sentir sola. Y más porque a veces no quieres platicarlo abiertamente con tu pareja. Porque igual dices, se, se puede derrumbar y los dos, a de los que vamos a hacer... Entonces, hay muchas cosas que como madre te guardas, te, te lo guardas. Eh, y yo, a veces, como dicen las mamás, necesitas solamente un, unas palabras, palabras de sentirte comprendida, comprendida. Y yo yo eso lo he encontrado con muchas amigas en la asociación de, en la que estoy. Ahí tenemos... Muchas cosas en común. Entonces, cada que ahora me pasa algo, pues sí, lo, lo, lo platico. ¿Por qué? Porque a veces yo siento que lo guardo, lo guardo, y puede ser una ollita de presión. Entonces, ahora pasa algo y lo platico con, con los de la asociación. Y es muy reconfortante sentirte acompañada. Que hay mamás, al igual que tú, que están pasando exactamente cosas iguales. Y pues ya, es yo en lo personal, lo siento ya como que un pequeño alivio de, no, no estoy sola. ¿Por qué? Porque me, me entienden. Claro. Muchas gracias, Aide. Angie, ¿qué querías hablar? Sí, yo en mi caso sí me llegué a sentir muy sola. este Pero pasa que también, bueno, en mi caso yo sí me encerré en mi mundo y, y lo que decías ahorita, Aide, de que luego no lo queremos comentar. Muchas veces es un error el no comentar, el hacerte la mujer maravilla, ¿no? que lo queremos, nos queremos ser la mujer madre, y realmente no lo somos. Entonces, nos vamos guardando todo. No, no demostramos o no decimos a los demás lo que necesitamos, cómo nos sentimos. ¿Y qué pasa? Que Topa, en, en mi caso, fue bueno, una depresión muy fuerte, en lo que mucha gente de la familia cercana no se enteró. Este, no sabía todo lo que yo estaba viviendo y pues posteriormente tuve que tomar terapias. ajá este, Digo, desgraciadamente no podemos... Quedarnos nosotros con todo fue un error que yo cometí, claro, pero no, no lo debemos hacer porque entonces pues las demás personas piensan que todo está bien, que no pasa nada y que todo está fluyendo. Y no es así. Ajá, sí me, me encerré totalmente en mi mundo. Ahorita, en este momento puedo decir que estoy estable emocionalmente, que estoy con mis hijas en el mejor momento, eh, pero tuvo que pasar todo un proceso para que ahorita ya estemos en, en esta situación. Y, claro. Sí, es eso. Sí. Gracias Angie. Gaby. Por supuesto que todo esto resuena en mí y es algo que nos sucede en general a todas las mamás. Lo que yo llegué a visualizar cuando iniciamos con el problema y que eran dos hijos los que tenían el problema, eh, sabía yo que toda esta experiencia eh, la podíamos compartir y que el compartir iba a ser muy sanador. Entonces yo tenía una visión muy, me parece como muy osada, pero me visualizaba como en una selva abriendo con un machete un camino para allanar el camino de otros y de otras. Yo decía... El hecho de no saberme, cuando yo conocí a una primera asociación y que supe que, que no era la única que estaba sintiendo esto, fue muy sanador. Porque te sientes entonces abrigado, y, y abrigada y sientes que entonces hay algo, hay algo que te protege, que te está rodeando y que te ayuda a salir. Entonces, para mí eso fue como el asirme sostenerme de algo que me permitió salir adelante. Entonces, esa visión que yo tuve de, de, de abrir con un machete, porque abrir con un machete en la selva no es nada fácil. Tienes que tener mucha fuerza, mucha decisión. Y de verdad que la intención era, voy a llenar el camino de otras porque yo supe, tuve una probadita de saber qué es lo que otras personas están sintiendo igual que yo. Y lo, esto que pudo ser sanador para mí, pudiese ser también para otros. Entonces eso fue muy, muy importante para mí. Gracias, Gabi. ¿Alguien más que quiera contestar esta pregunta? Nos vemos con la siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. que es, Ha estado apareciendo un poquito en lo que hemos platicado, pero va más directa. Lo que estás viviendo, lo que viviste, ¿une o desune a la pareja? ¿Quién me quiere contestar esta? Raquel. Yo creo que une. Une. Eh, para nosotros, Karina, ha sido una, una bendición. La verdad, ha sido una bendición. Ha llegado a nuestro hogar a darnos paz, felicidad, alegrías, este... Y los dos hemos hecho un bonito equipo, los dos hemos hecho un bonito equipo y hemos trabajado juntos para poder sacar adelante a cari Cari ahorita ya tiene 12 años y, y, y está bastante, bastante bien, pero ha sido un trabajo en conjunto de los dos, ha sido un trabajo en conjunto. Entonces, yo creo que une y si hay amor, porque ellos son amor, nuestros hijos son amor. Debe de, debe de unir. Debe de unir. A nosotros nos ha unido muchísimo y, y ha sido por amor a ella. Gracias, Raquel. AXA, ¿tú querías decir tu punto de vista? En mi caso fue diferente. En mi caso, eh, el papá de Emiliano se fue. y no, no, no participó en, en todo el crecimiento que hemos tenido juntos a lo largo de 10 años. He tenido muy cerca a mi familia, pero como pareja él decidió no participar. Gracias, Axel. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Lupita. este En mi caso también fue unión y esa unión pues implicó también... Mucha modificación de, de la misma unión, porque pues implica también eh, diferentes puntos de vista, eh, diferentes momentos de actuar, eh, diferente percepción de la realidad en que estemos viviendo, ¿sí? Y diferente forma de actuar, ¿sí? A pesar de la unión, eh, hay que compaginar. Y, y eso, pues, implica madurez en la misma pareja y implica también un avance en, en tu perspectiva de, de papá. Eh, papá y mamá como unión y hacia adelante, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias, Lupita. Eh, ¿Quién más había levantado la mano? Aide, por favor. Sí, pues igual, al igual que las otras dos mamis, pues sí, ha, ha sido una unión porque él es, eh, a veces lo veo así, no digo, somos como, como eslabón o como piezas de rompecabezas que nos tenemos que unir para que saquemos adelante a nuestra familia y así lo hemos hecho siempre, nos apoyamos mutuamente y claro, como pareja igual tienes que dar un espacio porque a veces siento que por eso luego hay fracturas. Entonces, eh, no, él sabe que la decisión que, que tomamos, ya sea él o yo, pues siempre van a ser para el bienestar de, de nuestra hija. Entonces sí, nos, nos ha unido muchísimo, porque él siempre ha estado desde de su nacimiento, siempre ha estado ahí, es un, es un gran padre y es un gran esposo. Muy buena idea. Muchas gracias. Alguien más quería contestar esta pregunta. Ok, gracias, hola. <ríe> y nuestra, vamos a ver los tiempos. Ah, Más bien les cuento que seguimos teniendo mucha gente en Facebook Live. Gracias Vicente, López Vivi. Eh, ¿Cómo pueden obtener ayuda? En la página de Femexcel y se meten a Accesalud, Salud, que es este nombrecito de acá atrás, Accesalud. Salud. Van a encontrar el registro de pacientes y allí damos el apoyo psicológico que estás pidiendo, Libi. Eh, saludos, Cristian Hernández les dice que son unas super mamás. Eh, Lucio las felicita. Claudia González también manda saludos. Eh, ella es abuelita de una niña de tres años con Dandy Walker. Alma Valencia, uf, el miedo al futuro sin duda. Tania, saludos desde Morelia, Michoacán. Mariana. El pasado no existe, el futuro es incierto, pero el futuro es lo único que podemos disfrutar. Teresita Hernández manda saludos, tiene una chiquita con él dan Danlos. Grisela Hernández habla de que la soledad es un proceso complicado. Gracias Jorge González por, por vernos. Verónica desde Monterrey y desde Morelia también nos están escuchando. Muchísimas gracias a todos. Y vamos a cerrar con esta pregunta que es, ¿se puede ser feliz a pesar de todo? Todas hicieron. <risas> Qué bien, Raque. Sí, sí se puede ser feliz. Se puede ser muy feliz, muy, muy feliz. Ahora sí que, como les decía, pues Karina para nosotros ha sido una bendición. Es una niña increíble. Nos ha traído mucho, mucho amor, mucha unión. No nada más en, este, con mis juegos, sino entre la familia. Entonces, sus sonrisas, sus temores, sus alegrías, este, sus bailes, sus ocurrencias, todo, todo eso te da la felicidad, te llena. Sí, sí se puede ser feliz. Gracias, Raquel. Axa, ¿tú querías hablar? Sí, se puede ser feliz. De hecho, creo que soy más feliz que antes. <risa> Aprendes a ver la vida, a agradecer cada, cada cosa que recibes, cada detalle, cada, por muy insignificante que parezca, eh, agradeces todo eso y todo eso te llena y te hace muy feliz. Claro que se puede ser muy, muy feliz a pesar de todo. Muchas gracias, Axa. ¿Quién más quería? Aide, y luego Angie. Eh, pues sí, porque enfocas tu felicidad en logros. Yo, nosotros le, le enfocamos más en la familia, eh, en los logros de nuestros hijos, de nuestra nena especial, eh, cuando vemos que otras personas se, se, se quedan, pero pues, bueno, este, no tienen muchas cosas, o, o no sé, te critican de todo. Y dices, no, yo soy feliz, ¿por qué? Porque eh, sabemos que todo lo que haga mi nena vale por mil, o sea, realmente no sé no, no sé cómo explicarles eh, que a lo mejor nada más muchos dirán ay tu familia no eh, tu niña muchos lo ven como menos y nosotros no realmente somos demasiado demasiado felices digo no, no tengo palabras de, en cómo decirles pero sí gracias Aide. Angie se, se es feliz cuando ves a tus hijas felices, cuando ves plenas, seguras. Este, digo, cuando, cuando ves que, que les puedes brindar amor, que puedes estar con ellas, este, que puedes disfrutarlas y que puedes disfrutar diferentes cosas y las ves. Este, y se es feliz, pues el, el hecho de, de saber que, en el caso de. De Luisa, pues que salió adelante de una situación que no sabías cómo iba a ser. Y, y sí, sí se puede ser feliz. Se puede ser feliz, yo creo que la, la felicidad es una decisión. Y pues yo decidí que a pesar de la situación que, se, que tocó vivir y que aprendimos de ella, decidí ser feliz. Y es de aquí para adelante. Gracias Angie. Gaby, tú querías hablar. Por supuesto que estoy de acuerdo con todas, en efecto, puede ser feliz y también ser felices, aparte de que decimos por los logros de nuestros hijos que cada vez que vemos que logran algo es extraordinario y creo que también es voltear a vernos a nosotras mismas y sentirnos orgullosas de nosotras, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño, de nuestra entrega, de nuestro amor incondicional que brindamos. Eh, para que ellos salgan adelante. Y cuando tú los ves, que también ellos están felices, eso a mí me hace feliz. El ver que Toto pasara un pasamanos, después de que todos los niños lo hacían con tanta facilidad, el ver que mi hijo lo hiciera era... Era fenomenal. El ver que Pali hiciera en gimnasia y saliera... Levantaba sus bracitos, no hacía otra cosa porque no podía con tu cuerpecito. Y te sientes feliz, muy, muy feliz de ver que ellos, que ellos están logrando cosas y que ellos también son felices. Perdón. Gracias, Gaby. Ale, ¿querías hablar? La verdad sí se puede ser feliz y se es feliz porque cada pequeño logro no es un pequeño logro. Cada logro de nuestros hijos es lo máximo, porque el verlos que... Nos, Julia no sostenía la cabeza, no se podía sentar, no podía caminar, y el verla que ella camina, que brinca, que, que sube las escaleras, que, que ella puede probar agua, que ya puede hacer muchas cosas que, que no podía hacer, realmente es algo maravilloso. A lo mejor para alguien, ay, hay, ay, este, tiene un año que camina. Pero fue un año que nos costó mucho a todos lograr que ella lo hiciera. Entonces sí se puede ser feliz porque porque el verla sana, el verla haciendo travesuras, el verla que no me importa que no se quiera dormir temprano, que ande jugando, que ande brincando en la cama, que le guste caminar a oscuras en los cuartos con las tenis brillando y jalándote la ropa porque ella quiere jugar, esa es la felicidad más grande. Porque cuando la ves en el hospital o, ves, o tienes a tus hijos en el hospital por cualquier procedimiento médico o enfermedad, se te parte el corazón porque, porque se les apaga su luz, porque ellos están tristes, porque aunque no puede hablar, te lo expresa con muchas emociones, con, con sus acciones. Entonces, créanme lo que sé, es feliz y, y todos somos felices. Y sus papás su hermanita, sus abuelitos, sus tíos, todos, todos ustedes... Y, y realmente, Pau, también admiro mucho a tu mami y admiro cada una de las mamis que ahorita compartieron sus experiencias porque yo sé que, que cada una de ustedes es feliz con sus hijos y somos felices y podemos ser felices porque el verlos a ellos, que se valgan por sí mismo, es lo más hermoso. Muchas gracias, Ale. Lupita, ¿tú querías hablar? <risa> Y efectivamente con, coincido con, con todas, creo que es el sentir de todas, eh, el hecho de eh, verlos vivos el día que te levantas, ese día ya tienes un día hecho, feliz. Yo les voy a contar que anteriormente nosotros estábamos en, en una asociación también, y bueno, de la misma enfermedad que, que tenía mi hija, y... A mí, en lo personal, me angustiaba más estar ahí. Mi experiencia fue libre, diferente porque mi percepción era diferente. Este, mm. Los chicos iban muriendo, ¿sí? Y entonces eso implicaba para mí más angustia de lo que yo veía con mi hija. Y entonces decidí mejor no, no estar, no estar. Eh, esto, pues, implicó el que a lo mejor no te, no te haces de conocimiento... Más profundo. Pero lo decidí así por esas situaciones, esa percepción de estar en, en una situación donde acudías a una sesión y ya no veías a X o Y, chico o mamá, y te comentaban pues que ya no estaba, ¿no? Entonces, pues así como que decías, no, este, y a la otra sesión, pues veías gente nueva pero veías otras gentes que ya no estaban. Entonces, era una situación diferente. Allí aprendí a decir, no, eh, creo que mi mirada va por el hecho de que todos los días es una felicidad de vivir el hoy, pensar en el hoy y no preocuparme por el mañana. Y yo creo que eso nos ayudó mucho a crecer este, para que pudiéramos sentir enfrentar el mañana, porque en el hoy eh, es algo que se mueve con ella muy rápido y que el mañana a lo mejor puede ser algo diferente. Entonces eh, aprendimos a, a ver esa parte, no esa percepción y se puede ser feliz porque el día de hoy fue fantástico por vernos. Gracias, Lupita. Claro, ¿tú querías hablar? Sí, yo coincido con todo todo Claro que se puede ser feliz porque todos esos esos grandes esfuerzos que hemos hecho con nuestros hijos ha valido la pena con el hecho de verlos con vida, ser felices y, y sobre todo lo que decían, a mí me costaba mucho trabajo reconocer mi esfuerzo porque yo siempre me minimizaba. pero este... Si alguien se ha encargado de eso, es, es mi tía Y siempre me dice, mami, eres una gran mamá, y mami, yo te amo mucho. Entonces, también hay que aprender a, a, a, a reconocer esa parte que nosotros hemos hecho, que, que como mamás estemos trabajado, y claro que se puede ser feliz al verlos verla y verlas, felices. Felices como son, ¿no? Porque todos somos diferentes. Y, y felices como somos, ¿no? Y esa es la mayor felicidad que bueno, a mí me causa, verla feliz. Y con salud. Muchas gracias. Gracias. Pues las mamás que nos están viendo en Facebook Live, Live coinciden totalmente con ustedes. Mariana Carpio dice: Sí, por supuesto, la felicidad es todas las mañanas al verla abrir sus ojitos y mirarla sonreír. Esos momentos se llaman felicidad. Claudia Ruiz nos dice: La fuerza que tenemos para pasar una enfermedad rara te saca fuerzas para ver la vida de otro color y ese color es felicidad. Sor Morton, totalmente, te cambia la perspectiva de la vida y valoras lo que de verdad es importante. Feliz, claro, eso es resiliencia y a mí mi hijo me ha enseñado a sonreír, aún pasando por momentos difíciles, Alma Valencia nos cuenta eso. Así que todas las mamás que nos están escuchando también coinciden con ustedes, me, me gusta mucho que, que coincidamos en esta. <ríe> y bueno, Angie, ¿quieres decir algo más? Sí, nada más agregando la felicidad. Eh, a mí, que me hacía feliz, en eh, caso contrario con Lupita, a mí en la asociación, me hacía feliz ver a los niños en, cuando se hacían los eventos, las fiestas, y verlos que convivían y se olvidaban de su aspecto y se olvidaban de la enfermedad y disfrutaban al 100% jugando. Digo, realmente parte de lo que ha he hecho en la asociación es eh, eventos, este, procurábamos que fueran el día del niño, Navidad, por lo menos dos al año, pero esos eventos. Era, a lo mejor era algo muy pequeño, pero para mí era algo muy grande y algo de mucha felicidad. Y se van a seguir haciendo, esperemos ya que pase esta pandemia, porque los niños disfrutaban como niños, como tal, y se olvidaban de todo. Y eso para mí también era felicidad porque yo lo vivía junto con, con todos y obviamente conmigo. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. David Peña, el presidente de la FEMSER, les mando a decir... Tiene una gran admiración y respeto por todas ustedes. Les mando un gran abrazo. Bien. Les quiero comentar que este es el primer ejercicio en México que la FEMEXER está haciendo eh, de esta manera. Nos interesaba muchísimo conocer los puntos de vista de las mamás y justo lo que ha pasado, ¿no? Que, que todas tienen una, eh, ideas y opiniones diferentes, pero que confluyen en, en, en, en algunos puntos y que son diferentes en otros. Y está bien, está perfecto. Todas las opiniones son válidas, todas las vidas eh, han sido trastocadas de distintas maneras y para nosotros es muy importante compartir eso con, con toda la comunidad y con todas las otras mamás y con todas las familias que sepan que, que hay quienes eh, les sirve estar en una asociación, por ejemplo, el último, lo último que hablamos, que hay a quien no les sirve estar tanto en una asociación, que hay familias que, han manten, que se han mantenido unidas, que, han fa, que hay familias que no... Todo, todo, todo, todo es importante de saber y, y ustedes están siendo el, la razón de ser y, y, y, y un ejemplo muy claro para toda esta comunidad de más de 10.000 personas que tenemos en, en, en nuestras redes sociales. Así que les agradezco muchísimo su participación. Igual que mi papá, toda mi admiración y respeto para ustedes, sobre todo para ti, Gaby, te amo, mamita. Eh, muchísimas gracias por, por habernos acompañado, gracias a la gente que nos estuvo viendo en Facebook Live, gracias por todos sus comentarios, preguntas, ya vamos a estar contestando después porque ahorita en vivo era un poquito eh, complicado. Y bueno, para finalizar les quiero pedir un aplauso de ustedes para ustedes porque son unas fregonas. Muchas, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días Entre Lo Tengo Que Preguntar, el viernes 11 de septiembre a la misma hora. Eh, vamos a tener una edición especial de otros cuidadores, no mamás, el de mamás típico, 80% de nuestra población son mamás. Pero para los otros cuidadores vamos a tener algunos papás, vamos a tener eh, tíos, tías, un abuelito por allí, este esposos, esposas también, entonces... Espérenlo porque ellos también tienen un punto de vista eh, muy interesante que compartir. Muchas gracias Angie, Aide, Axa, Lupita, Gaby, Raque, Caro, Ale y a Monse, que al final no se pudo contestar. Mil gracias y hasta la próxima. ¡Chao! Vemos. Listo, ya salimos.